Hola, ¿qué tal a todos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen mis videos, que estaré haciendo más videos. Si te gustan mis videos, dale like. Entonces, hoy vamos a estar mostrándole cómo publicar un juego en Roblox desde Roblox Studio. Si quieren ir a mi perfil. Aquí está, me llamo el enano fresh16 Si quieren seguirme también me pueden seguir Entonces, principalmente para publicar un juego en Roblox Tienen que ir aquí en configuración Aquí donde aparece esto Le dan a configuración Yo ya lo tengo publicado Entonces le da aparecer una opción de, que primero tiene que guardarle en roblo. De, le das a guardar en roblo, de otorgarle permiso. Después, tiene que entrar aquí. Aquí vas a tener que poner el, el nombre que quieras ponerle a, a tu juego. Yo aquí incluso le puse Obi Pantuflitas, es un Obi que he creado. Aquí puedes ponerle la descripción, lo que tú quieras. Y, y aquí, donde dice ícono, puedes agregarle una imagen a tu juego. Acá están los permisos. Monetización, seguridad, lugares. Localización, avatar, mundo y, y otros. Puedes ir abriendo las opciones. Después de que termine de hacer los cambios le das a guardar y se te va a guardar correctamente aquí lo pueden poner público o, o ya en Roblo después lo, lo publican porque se va a guardar en Roblo pero no va a estar público lo pueden poner público o solo para jugar con amigos. Les recomiendo mejor tenerlo público. Acá si quieren pueden permitir los servidores privados o acceso de pago. Aquí la, la menor cantidad que se puede tener es de 25 para poder entrar con forma de pago. Puedes crear emblemas pero yo mejor dejo los servers privados porque es lo que quiero bueno, acaso lo tengo activado eso si quieren y se metan acá, nunca activen nada de esto esto nunca lo activen puede ser peligroso, eso de ventas y cosas nunca lo activen eso es para crear algún lugar otras cosas pero ya. aquí le he puesto aquí pueden poner el idioma que ustedes hablan y le puse contenido traducido o sea se va a traducir todo al idioma que elijas siempre ojo aquí siempre debes tener r15 nunca pongas r6 todo esto lo tengo a modo de que. Elige el, el jugador. Puedes ponerlo como tú quieras. Aquí puedes poner si quieres. Que use una, una sola ropa. Toda las personas Lo pueden poner. El tipo de cuerpo. Acá la, la ropa. Lo, lo ID tiene que ponerlo. Y guardarlo. Aquí el tipo de mundo la velocidad que quedan que corran la persona el salto y otros y aquí está el chat de voz esto es nuevo yo lo tengo activado la persona que tenga el chat de voz que lo pueden usar yo no lo tengo activado aún y la edición en colaboración colaborativa eso es para para crear junto con amigos o ETC. Pero ya bueno, después de esto lo que vamos a hacer es ir acá a archivo. Clickeamos archivo, después bajamos a la opción de donde dice publicar en Roblo como y aquí pones la opción de cómo lo quieres publicar. Yo en este caso lo voy a publicar por este mismo, lo voy a reemplazar por una nueva versión esperamos un momentito tuve que pasar un ratito pero ya aquí y dices publicado correctamente puedes encontrar este lugar en Obi pantuflita ese es el nombre que le he dado ya después de acá puedes salir cerrar tu página volvemos acá actualizo mi página está un poco lento el internet acá era porque estaba creando pero ya me he salido así que debe cambiarse esto es si quieres aprender a crear nadie se ha metido aún yo no yo tampoco me meto ahí no tiene nada creado solo un tablón para el que quiera crear solo se mete tiene edición colaborativa este es Bruhaven animación animación y acá es que vamos O vi pantuflitas Aquí está mi canal de YouTube, tiene 3 personas que tienen favorita y 53 visitas. Fue creada este mismo mes, bueno no lleva ni una semana realmente y actualizada hoy oh, ya. Yeah. Tamaño de es de 13 y género todos los géneros. también puedes venir acá le das a configurar lugar si quieres cambiarle tu nombre el nombre después aquí puedes ponerle ícono. y así aquí puede también poner los server privado y la, la cantidad de personas que quiere quieres que accedan a tu juego Bueno, ya al lobby. Solo estoy yo solo. Está todo destrozado. Miren acá, miren acá. Dejen su like, su like, dejen su like. Vamos con el... Que yo hice unos cambios Ya que soy admin en mi propio juego Yo tengo el juego Modo beta porque aún no lo he terminado Es nuevo Recuerdan que lo cree el, el tiempo en que lo cree Aquí que aparece Cuando lo creé no lleva una semana todavía. Por eso lo tengo modo beta. Pero bueno, le voy a mostrar unos comandos y ya. Ay, si me caigo acá. Ay, si me caigo acá. Un comando para que puedan encerrar a, a sus amigos. Ah, ah. Y aparte de... ¡Oh! Me he salido. Solo me senté en la silla. Bueno amigos, suscríbanse y denle like, activen la campanita. Hasta aquí.